¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos a Speed Spanish. ¡Bienvenidos! This week we're having a test and the test is coming from which book, Cynthia? It's coming from Victor's Adventures. Victor's Adventures 2. Yeah, just a slightly higher level than Victor's Adventures 1, which was for beginners, yeah. Mm -hmm. So, uh, where would you place this test, more or less, Cynthia? What level? Uh, Early intermediate? Uh, yes, early intermediate, I'd say. But early intermediate. OK. And it's a test on... Um, personal A. The personal A. Ah. Entonces, hablamos de todo en la segunda parte. Bueno, Cintia, ¿hacemos esta lección en español? Como quieras. Venga. Tú, tú en me dices. español Vale, entonces es un quiz de la, la A personal, ¿no? Vamos a hacer un quiz de la A personal, uh -huh. ¿vale? Entonces, ¿habrá frases con A? ¿O ¿Habrá no? ¿Habrá frases sin A? Uh -huh. ¿O no? ¿O todas con A? Uh -huh. ¿O todas sin A? Sí. <risa> o lo... Aunque lo, lo dudo. Bueno. Uh -huh. Vamos a ver. Entonces, eh... Leo la frase en inglés, o la puedes leer tú, ya que es en inglés. Ok. Y luego vamos a ver el, el español. Okay. Venga, Gordon. Entonces, voy es? a leer, leer la frase y um, tienes que decidir si bueno, crear bueno, la frase en español. Traduce frase. la frase. Sí. Bien. Número uno. I saw John yesterday. Vi a... John ayer. V a. Mm -hmm. Exacto. Porque John es una persona, así Exacto. que ver algo, ver a alguien. Mm. Ok, mm -hmm. muy bien, muy bien. Número dos. I'm looking for a good secretary. Pues en este caso. Mm -hmm. La opción más correcta sería Busco un buen secretario o una buena secretaria mm. ¿Vale? Pero también pero, es posible, ¿verdad? Pero eh, solemos decir Busco a un buen secretario o una buena secretaria mm. uh -huh. sí. Entonces lo más correcto sería sin la A Pero también lo decimos con la A es un, lo que decimos normalmente. Se escucha, sí, sí, sí. Vale, muy bien. Entonces, las dos versiones. Lo, son más, correcto, corre lo más correcto, sin, ¿vale? Mm -hmm. eh, gramaticalmente más correcto sin. Mm -hmm. Número 3. Have you seen my dog Bruno? And this is tú. Ok. Entonces sería as visto a mi perro Bruno mm. ¿y por qué A? ¿por qué A con un con un, una mascota? ¿no? porque usamos A con mascotas también mm. ¿sí? ¿pets? sí usamos A como si fueran personas con y, otros y hasta hasta con animales en el campo he escuchado a Cintia eh, usar la A no es lo más correcto eh, Lo correcto sería con animales Fuera de lo que son tus mascotas No se usaría el A personal Bueno, tus mascotas o las mascotas De tus familiares o amigos claro. ¿sí? Más allá no se debería usar el A personal Pero como en el ejemplo anterior Pues a veces lo usamos ¿no? Uh -huh. eh, pero lo más correcto sería... No usar si no es una mascota. Normalmente, porque los animales tienen nombres humanos, los nombres, ¿no? Tienen nombres. Sí. Como los seres humanos. Puede ser, por eso sí. sí. Vale. Número 4. My friend really likes it. My friend really likes it. Pues esta sería: A mi amigo le gusta mucho o le gusta de verdad uh -huh. o verdaderamente le gusta bueno, hay diferentes formas de hacer esa frase entonces Pero a mi amigo a mi amigo con el verbo gustar y los verbos que funcionan como gustar encantar eh, molestar sobrar faltar etcétera eh, fascinar uh -huh. vamos a usar la a sí a mí sí. Me, a ti, te, a él, a nosotros... Pero en este caso es la A eh, preposición, ¿verdad? Sí. No es la A personal. Sería... Eh, claro. Sí. Me gusta a mí. Porque siempre va con le, le a, le, a. Le, a. Cuando tengamos una frase que lleve le, a, pero también en este caso eh, se puede usar con a mí, me, a ti, te, sí. a él, le, ¿sí? <risa> Muy bien. Vale. Número 5. My friends like my parents. Uh, a ver Pues en este caso también pues la estructura es igual, ¿no? A, a mis amigos les porque es amigos a mis amigos les gustan mis padres. Mm. Y es gustan porque mis padres es plural. Uh -huh. Y la A, en, en las frases con gustar, la A te dice a quién o quién recibe la, el pleasing, ¿sabes? Eso es. Eso es. Entonces, Entonces, my parents are doing the pleasing and I receive, they are receiving the sí. pleasing. So, it goes towards them. Mm -hmm. So, a mis amigos les gustan mis padres. Mm -hmm. ¿Sí? Bien. Número 6, seis, número seis. I've got two brothers. O oh, I have two brothers. Mm -hmm. Tengo dos hermanos. Entonces no es tengo a dos hermanos. No, no. Típicamente con el verbo tener no vamos a usar el verbo eh, la preposición a o el A personal, pero hay excepciones. Uh -huh. ¿sí? Y vamos a ver, una. <risa> Cuando simplemente hablas de lo que tienes, tengo un hermano, tengo eh, tres gatos, tengo una casa en el campo, no usamos la A, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Pero vamos a ver otras... Vale, número 7. I've got or I have my mom at home with me these days. Hmm. Y en este caso tenemos el verbo tener, pero sí vamos a poner una A. Tengo a mi madre en casa conmigo estos días. Tengo a mi madre en casa conmigo estos días. Hmm. ¿Por qué? En esta frase no hablas de lo que tienes, como I have a mom. No, estás dando más información. I have a mom with me these days. ¿Vale? Entonces, mm. eh, para frases así, sí usaríamos a. Tengo a mi madre. Tenemos esa estructura en inglés. A veces decimos, oh, I've got my mom in hospital at the moment. En esa frase sí, es la a personal. Exacto. Mm -hmm. Mm -hmm. Eso es. Número 8 Look at all the people there. Look at all the people there. Pues esta sería Mira a toda la gente allí. Mira a toda la gente. Mm. O a todas las personas mm -hmm. Mm -hmm. allí. Mm -hmm. Sí. Pero también he oído Mira a toda la gente allí. Mm. Entonces las dos eh, serían posibles. Eh, la más correcta sería Mira a toda la gente allí mm, Sí Muy bien Número 9 I can see you Tú, I can see you Esta frase la podéis hacer de dos formas mm. Podéis decir Puedo verte O te puedo ver pero no necesita la A. Uh -huh. A no ser que... A no ser que quieras añadir a quién, ¿no? Como énfasis. Uh -huh. Puedo verte a ti. ¿Sí? En inglés no no, no se podría decir así, tendrías que decir I can see you, como un énfasis, ¿no? De... Uh -huh. Uh -huh. Um, pero en español podemos añadir a ti siempre y cuando tengamos el T. Te. ¿Sí? sí. Puedo verte a ti. ¿Sí? No puedes decir puedo ver a ti. No. O a tú. ¿Vale? Mm -hmm. No es correcto. Puedo verte a ti. Muy bien. O a ti te puedo ver. ¿Sí? Y digo de nuevo que esa A no es la A personal. Es la A preposición. Muy bien. Bien, y número 10, el último. It fascinates Maria. Esta frase sería a María le fascina. Mm. O le fascina a María. Uh -huh. ¿Sí? sí. y otra vez no es la a personal. Es como son, son las frases como gustar. Como gustar, uh -huh. sí. fascinar, encantar, uh -huh. etcétera. Funcionan igual. Entonces, something fascinates a María. A María she receives Sí. le fascina sí la A la preposición es es como una flecha es movimiento arrow. Uh -huh. te dice a dónde va sí eso es sí muy bien. Bien. bien muy bien perdón. Well pues, pues muy bien hemos hecho un... este libro para que sepáis este libro eh, es el segundo oh i better speak in english just for clarity this <laughs> this book is the second in the series there's victor one and victor two All of them are designed to help you to get from beginner up to early intermediate. Toward this one it ends up kind of middle intermediate, doesn't uh -huh. it? Yeah. Sí, sí, sí. So um, these are good. They, c they come with audios, Cynthia's beautiful voice, and the beautiful voices of <laughs> other people, and sometimes <laughs> the weird voices of other people too. Um, as well as lots of exercises and stuff like that, and gra uh, grammar and uh, vocab building. Okay, so it's available on Amazon. Bueno, eso Bien es pronto. todo, Cintia. Eso es todo, amigos. <risa> Eso es lo que decían. Sí, sí. ¿Eh? ¿Eh? <risa> vale, entonces, ahora nos vemos la próxima vez, ¿eh? pero ahora nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego. Hasta adiós. adiós.